¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Una Semana Conmigo Y bueno pues en este caso, esta semana tenemos visita está aquí la abuela Está aquí abrigando a ¿no? porque hace menos 20 grados Y pues bueno, nuestro plan de esta semana es, bueno este fin de semana es Pascua Y por la semana pues está aquí la abuela y mi prima Así que nosotros estamos aquí esperando al autobús. De... Hoy es lunes por la mañana y pues eso, nos vamos a, al cole. Ya estamos en casa y aunque hayamos comido ya en el cole, vamos a volver a comer aquí. Reno, con alce, puré de patata, está todo ahí. <risa> ¡Hola! Aquí está todo. Con arándanos rojos y pepinillos. Y si no queda. Adivinar quién se viene hoy con nosotros al cole no Aquí está, que liabas Hemos arreglado unas cosas Para que se pueda venir con nosotros durante todo el día Al cole con nosotros Así que Estamos aquí, que ya también se viene hoy El autobús con nosotros Y a ver qué le parece Y mirad, ahora vamos a cenar aquí unas fajitas Bueno, cenar más o menos Casi merendar porque todavía es bastante De día, son las 7 y... Mmm... mmm mirad, hoy han estado mmm, esquiando ahora por la tarde. Yo no he ido porque estaba... Bastante cansado. Yo ya he tenido un examen de inglés que me salió regular. Pero bueno, no pasa nada. Y... Mañana va a volver el día al cole con nosotros, que le gusta bastante. Bueno chicos, ahora nos hemos venido aquí a la piscina, ¿vale? Estoy esperando que salgan todos, que sí, en el, en el, en el cambiador y en las zuchas. bonito la pista. Y ahora vamos a ir a hacer unas compras y a ver la biblioteca que la quieren ver. Las, la, la biblioteca la quieren ver. Mira, hemos venido a Prisma que nos está estado aquí comprando regalitos y eso. Para llevarse. Y. Ya nos vamos para casita que ya son es bastante tarde ya Tengo tofis ¿Te has comprado un toffy? Dos Dos toffees ha comprado Y frutita porque tenemos bastante hambre Bueno chicos Mira, lo voy a hacer un unboxing o un haul O lo que sea esto Del peinete que me he comprado Porque el mío estaba roto Así que mira, para poder peinarme bien Me he comprado este Así, ah, mira Aquí está el día y luna entonces este es el peine, ¿vale? Entonces se supone que tú te peinas con esto. Y luego con estas cositas de aquí. Pues para separar y que no quede así como muy aplastado. Pues eso. No sé, creo que va. me van a quedar peinados muy, muy buenos. Entonces, yo por la mañana me peino con esto así normal. Se nota bueno el peine, ¿sabes? Y luego retocamos con esto para separar los pelos y que no quede tan aplastado, como he dicho. ¿Vale? Y no sé si os enseñé. Ya sabéis que yo amo los minerales, las piedras, los cristales, la brujería en general. Así que me hizo un pedido, pero yo también me ha traído cristales. O sea, mirad, me, yo me hice un pedido de más o menos unos 40 euros de este masivo de cuarzo rosa. ¿Vale? O sea, es precioso. Um, y de esta drusa de Celestina que me encantó porque es que la Celestina normalmente, hasta aquí lía, es un mineral muy caro. Y me encontré este por un precio, o sea, 38 euros me parece, que para esto está bastante bien. Mirad que bonito es, es una drusa de Celestina, pesa 700 gramos. Y es que, mirad qué bonita es. Algún día os lo enseñaré bien con la luz del sol y todo eso. Y bueno, también la buena me trajo de una tienda que fue ella de cristales. En silicio, que parece así como papel de plata, pero es silicio. Y una drusa de matista pequeña, ahora le enseño. Esta que también es muy bonita. ¿vale? Yo ya tenía una, pero esta es bastante más grande. Esta tiene como... es más grande. Y no sé cuánto pesará, pero mira aquí Talía que pasado pasado mañana ya se va Pues ya está Nos vemos mañana jueves Ah, que mañana jueves Este fin de semana tenemos como un puente porque como es Pascua aquí, no tenemos la semana entera como en España, que es Semana Santa, pero tenemos un puente, o sea, de cuatro días, o sea... Sí, rico. mañana que... también dice que vamos a ir a... Sí, eso ya lo veréis mañana, ah, que mañana gracias. tenemos un plan súper guay, porque mañana salimos a las 12 del cole normalmente yo salgo a las 2 y media y mañana salimos a las 12 porque es un día así ah, es especial, porque es Pascua y eso... Así que salimos pues antes, día mañana ya no viene con nosotros al cole porque... Básicamente le daba vergüenza preguntar si podía ir otra vez Y el La cara ya Sí, bueno, nos vemos mañana Chao Mirad chicos Como la nieve ya se ha empezado a derretir Ya se ha quitado casi toda la nieve de la carretera Y por aquí al lado va por allí Pero aquí se ha empezado a derretir así tan rápido Porque el nieve pasó Porque primero toda la nieve de la carretera La puso en una montañita aquí al lado luego pasó y puso la montañita más para allá para que no se cuando se derritiera no se pusiera toda la nieve todo el agua todo el agua en la carretera así que ahora está aquí la montañita y eso sí que va a tardar bastante en derretirse bueno, ya hemos venido al sitio que os dije anoche que vamos a venir que Noelia se van a ir esquiando esto es un lago y nosotros nosotros vamos a hacer un vamos a pescar. Ellas van al mismo sitio que nosotros, solo que ellas van esquiando por aquí por, por el rail, ¿veis? Va por todo lado. Bueno, Luna ya está pescando en el agujero que se ha hecho ella solita. Eh, mirad. la abuela también está pescando en el agujero que me he hecho yo solito. Y va, va, se está haciendo su propio agujero ahí. ¿Quieres grabar cómo lo haces? Vale, pues nada que Sí ¿Qué te pasa, Luna? ¡A A ver Luego me tienes que hacer un Sí Ya estoy pescando mi agujero Con cuidado de que no se me caiga el móvil al agujero Que si no, lo pierdo Bueno, al final no hemos pescado nada pero hemos comido unas salchichas y unos albondes y un sándwich muy bueno. Y ahora creo que vamos a ir a casa y nos el día dicen que se quieren quedar aquí a dormir. Pero ya veremos a ver si se quedan. Y que... a ver qué hacemos ahora en casa. Ahora hemos hecho un muñeco de nieve que parece un gato por el bigote. ¿Eh? Y los brazos que parece que está tocando el violín. ¿Eh? Le hemos puesto también botones y luna, también ha hecho su Pepe ¿Que se puede coger? Sí. Mira bueno, chicos, para cenar vamos a comer pollo al curry con arroz Es que no he enseñado Porque he intentado hacer el famoso New York Roll eh, Me ha salido algo así, ¿vale? Estos son... Eh, que yo... Pensaba que había comprado yo hojaldre Pero era pasta filo Así que me salió algo así, así que... Aproveché y hice estos triangulitos con mantequilla y queso, y los otros con nueces, miel y canela. Hemos traído al día y la abuela a ver en Santa Claus Village, porque estamos en Pascua, en Semana Santa. Esta es la tienda de souvenirs. ¿No te puedo acordar? Van a cruzar el círculo polar ártico. Mira. Van a cruzar el círculo polar ártico. Está aquí, en Santa Claus Village. ¡Venga! Uh. Ahora hemos venido a la. a la. a la casa de Papá Noel, que lo vamos a visitar ahora. Mira, vamos a entrar a ver a Papá Noel. Asomaros en el. Aquí. Mira. Mirad. Aquí es la cerradura que detrás de la puerta ahí se ve algo. No veréis, qué guay. Uh. Estos son los de verdad, eh. Son los regalos de verdad de Papá Noel. Yo no los he roto. Es se me rompió un imán en la tienda y ahora me culpan por todo. Lo que ven roto por ahí. ¿Este dónde es? Este es de. No ponéis país, ¿no? No sé, bueno. Ah, mira, esto es de Reino Unido. De Suecia, Finlandia, Irlanda. Para los piratas, para Japón, para Irlanda también. Mira, ¿qué está esto? Mirar. El despacho de Papá Noel. Con regalos. venía a comer una gasolinera que yo pizza, más pizza el menú y hamburguesa bueno ahora para cenar vamos a tomar una tabla de quesos con alitas ahí está, ahí está, sí, un de queso. sí, chicos ahora hemos venido a dar un paseo yo ya estoy en manga corta porque hace un solazo y súper rápido también se está derritiendo vaya ya se ha derretido 20 centímetros de nieve y también se está toda la carretera se ha descongelado ya y lo que os decía, creo que os decía la, el otro día que está quitando ya de la carretera la nieve ahora estamos viendo una peli ¿Ves? una peli de así, una comedia de risa bueno chicos hemos venido a daros aquí un pastelito con la bici con Luna y... Papay nos han ido a esquiar y ayer por la, por la tarde ya se fueron la abuela y Lía porque ya era hora y ya llevamos aquí 10 días y esta noche ya llegaron bien a su casa y estamos disfrutando desde el buen tiempo que la nieve ya se ha empezado a derretir, no sé si os lo dije está derretiendo súper rápido No estoy como acabo de duchar, aunque todavía, plan, todavía son las 7 y media. Y mi plan era ponerme a limpiar ahora. Pero a limpiar, o sea, a mi cuarto. Y eso. Pero creo que mejor lo voy a dejar para mañana. Porque... Porque sí. <risa> Básicamente porque sí. Y me voy a poner a hacer ahora otras cosas. Por ejemplo, creo que voy a ponerme a hacer... No, ahora no tampoco. Ahora tampoco pega. Eh, no sé qué ponerme a hacer ahora Pero recoger, creo que lo voy a dejar para mañana Para grabarlo ya en el próximo vlog De la semana que viene Así que, es que mirar Tengo varias cositas que hacer así Que no, tampoco son muy importantes, ¿no? Pero eh, me apetecen hacerlas, por ejemplo Quiero limpiar bien mi, mi, cuar mi cuarto Porque, pues que sí Aunque realmente no le hace falta A lo mejor pasar El trapito y eso para quitar el polvo Pero estaba bastante limpio y también quiero hacer humus con garbanzos para echármelo en el pan la semana que viene. Ahora que vamos a empezar a cuidarnos un poco más para ponernos bien fitness para el verano. Pero eso también para mañana. Que mañana, por cierto, como estamos en el puente de Pascua, pues mañana no tenemos clase. Así que... Mira que bien. Así que nada, ya nos vemos mañana. Chao.